Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a la nueva y reformada habitación que se va a ir mejorando, ya veréis cómo. Así que, 1, 2 y tres... Bueno amigos, como digo, el vídeo de hoy va a ser un poco extraño porque es un unboxing que no es un unboxing. Eh, lo normal ¿no? en un unboxing es que uno coja la caja, la enseñe y lo abra y os enseñe eh, lo que me ha llegado. ¿no? Pero bueno, mañana tendremos, mañana tendremos eh, en el, el vídeo que haga mañana, eh, pondré unas imágenes que he tomado eh, del game hoy mismo. Eh, como he, está, he estado... No no, no, no, he comprado nada en el game. Ojusta mi taza de... soy un pepinillo. <ríe> Pozabazos de Mario. Os voy a ir enseñando las cosas, vamos. Va, vamos a ir eh, por partes, porque esta vez no tenía tampoco mucho dinero y, en fin, no tenía mucho para gastar. Pero, sin embargo, al final me he gastado bastante dinero, bueno, también hay que decirlo. Primero, en esto, que creía que iba a hacer pues, más pozabazos no todos, no todos valen para la pasada como veis aquí se ven eh, todos los iconos que, que salen, ¿no? Fijaos. Esto, puro, puro Nintendo, puro mercandising de Nintendo. ¿no? Os voy a enseñar los, los... Mirad, con este tamaño, yo... Perdón, por eso enseñado primero este porque a este no es que sea malo, de hecho está bastante bien, pero eh, creo que lo voy a echar menos de menos si se estropea o se pierde mientras que los otros como comprenderéis no, lo voy a, no los voy ni a tocar en todo caso he estado incluso pensando en, en colocarlos así en la pared, porque fijaos este no mira aquí tenemos aquí champi champi tenemos un huevo un huevo mira están muy chulas ¿eh? en verdad un pequeño enemigo para ¿eh? bueno, aquí tenemos alfa a fantasmita mira, mira muy bien con su bolita ¿eh? mitad de debut esto esto, esto esto es de, esto es de don kiko pero bueno queda bien eh, cruzo sí, muy bien fijaos esto esto como pozabazos no está, está guapísimo pero como pozabazos esto es que fijaos no tiene sentido como pozabazos por eso digo de ir colocándolos en un en un panel no Voy a seguir enseñando, mirad. Eh. Aquí tenemos otro que hacía mucho más pupa. Esto que, que se podía utilizar, se puede utilizar de arma. Uh, esto te hace crecer esto. Rico. Bueno, luego tenemos también el dinero, por ejemplo. Aquí está el dinero que bien lo tienen colgado ahí esto Todo, todos estos mmm, eh, spray y que, que vienen en el juego están por cierto en el animal conocido un pequeño detalle ahí tubería de, de marido si sí, es que queda perfecto me encanta Vea, otra tortuguita ahora tenemos aquí por ejemplo la famosa caja sorpresa y luego tenemos por aquí bueno pues tenemos eh, se me ha caído se, se me ha caído oh, pero pero se aguanta eh, se aguanta eh no sé cómo se aguanta pero se aguanta tenemos aquí este bueno a ver si a ver si me decís si eh, todo está bien grabado si se escucha bien mi voz eh, si os gusta por, porque todo esto la verdad se va a tener que ir cambiando ahora mismo tengo la cámara eh, colocada de una manera diferente a, a la habitual, se nota también, pero también es que tengo una silla rota, eh, estoy ciertamente en contra de la silla gamer, ciertamente en contra de la silla gamer, yo necesito una silla de escritorio, porque no solamente, porque realmente aquí, eh, a no ser que sea un juego como el, el Age hay un juego que son, eh, que son hay que jugarlo en ordenador, sí o sí. Eh, a no ser que sea así, eh, en, este, en el ordenador, poco juego, eh. bueno, aún teniendo el Game Pass y tal, no, no, no suelo quedarme a jugar porque me ha con la consola y, y además, una consola muy potente. Bueno. hoy me he comprado dos joyitas dos joyas aparte de la taza de, de Rick la primera son dos juegos la primera y quiero que veáis incluso hasta el precio de que se ha sido comprado en el game vale ha costado 10 euros el Sonic el Caballero Negro por favor, señores eh, de verdad, hacerlo, haceros ver que esto que tengo en la mano y que además viene completo ya lo he probado y funciona perfectamente esto es una joya evidentemente es una joya de segunda mano ya está abierto ya no, no tiene precinto ¿Cuál es mi, mi, <ríe> mi sorpresa? Que vamos a verlo ahora con este juego. El Dead eh, ahora Live 6. El DOA. Comúnmente conocido como DOA. Fijaos que pone super oferta. Pone 14 euros y tal. Y pasa y resulta que cuando hago así y quito... esto me encuentro con que el juego está señores el juego está precintado mirad mirad no es no es broma no o sea no es broma incluso o sea, con su con su pegatina que es una pegatina única que le ponen los de xbox eh, igual que Playstation y Nintendo tienen sus, también sus así para evidentemente para, para que se sepa que el juego está presentado me han vendido el Doha 6 por 15 euros 15 euros y totalmente presentado o sea nuevo nuevo, nuevo increíble increíble, la verdad increíble. Bueno amigos, eh, eh, voy a hacer un, un repaso, a ver, eh, aquí, eh, bueno. Eh, mira Pablo, me estoy cansando ya un poquito ya de seguir con el tema de este señor youtuber, eh, porque primero yo creo que ya lo he dicho todo segundo porque yo creo que eh, no hace falta explicarlo más o mejor dices no se trata de aplaudir algo hombre vamos a ver estás diciendo que porque cierta si persona tiene un personaje puede decir lo que quiera pues hombre pues no eh, yo en este canal yo no soy Daniel Morales, soy el vengador tóxico, soy un, también un personaje, lo que no significa de que, eh, que, que uno no tenga la potestad de lo que uno dice, y también hay que, hay que saber diferenciar cuando uno es un personaje en un sitio, cuando lo es en YouTube, y cuando lo es en Twitter, y cuando tú en Twitter te comportas de una manera, y me da igual, eso de que tú dices, ya creo que aquí se viene por dos cosas, opinar y entretenernos, aplaudir o a juzgar a, a las compañeras, a los creadores de contenido, es solo disfrutar o no disfrutar, la gente toma tan personal, mira, aquí yo desde luego, el ofendido, eh, que lo has dicho antes, ofendido de qué, si, si conmigo no va la cosa, cómo me, me voy a ofender de una cosa que no, que, que no, que no me puedo ofender porque no, no va conmigo. Lo que sí que me molesta. Y como yo, al igual que seguramente tú, llevas mucho tiempo siguiendo a esa persona y conocemos bien su humor, como bien dices, conocemos también su personaje, pues yo por lo menos lo que he percibido en ese tuit que, que puse en el otro vídeo es que se había extralimitado como te lo he vuelto te lo vuelvo a repetir como se ha extralimitado de una manera muy grave e innecesaria porque no estamos hablando de una persona que sea eh, conocida y si él no quiere eh, como persona él no quiere recibir el mismo trato pues yo creo que hombre deja un poco de lado ese personaje no te fabriques guerras eh, espúreas que no llegan a, ningún, a, a nada y limítate a tu trabajo, que es entretener, informar, eh, criticar. Sony me parece muy bien, pero que vuelvo a repetirlo: que nadie reparte carne aquí de quién es de Xbox, quién es Pipero, quién no, ¿eh? y que lo mismo. Puede opinar eh, aquí un servidor, como puede opinar eh, eh, Mondo Xbox, o puede opinar eh, Simon Channel, o puede opinar El que sea, ¿vale? Y, lo, y de verdad, yo creo que en el otro vídeo yo he hablado de una manera correcta. Me he referido a él, de hecho ni siquiera me ha bloqueado. No, no me ha bloqueado. Vale, muy bien. O sea, yo. No tengo ni siquiera por qué dejar de seguirte. Simplemente te estoy recriminando que has hecho algo que está muy mal. Y lo vuelvo a decir, un pigmalión. Has eh, entrado en Twitter y has dicho... Y has señalado a una persona. Por lo que fuera. Y lo has dicho. Un pipero Y ahora ya, una vez soltada la piedra... Ahora ya hay gente como he visto, ¿eh? esto ha sido increíble, que lo he visto y poniendo eh, el que me siga, eh, espero que no siga, a, en el caso de que siga a, a Hideo Clayima, eh, lo tendré en cuarentena. Hombre, a eso me estoy refiriendo, a que ha, cre a, a que ha creado un pigmalión y que por supuesto, cuando tú señalas a una persona, una cosa es señalar a la yuwoki, una cosa es señalar al profesor Papadas, o al o cochino Manuelas, a los viejos, o pañales usados, que está, está últimamente, que está, que, que quiere, quiere coger su clío y, y, y chocarse ahí, por, por demostrar que que todavía sabe conducir, todavía le dejan conducir, eso, eso sí que me da miedo. Entonces, mmm, sinceramente, no. Mmm, cada uno tiene su opinión, ¿vale? Cada uno, es respetable la opinión de todos, también la tuya, ¿eh? Es respetable la opinión de todos los que estéis a favor de deshacer, que hayáis, que, hay, que creáis que es una simple broma y que tal y cual, pero... A mí me parece que sea extralimitado. Y yo no soy nadie, pero simplemente estoy dando mi opinión. Es que, es que tampoco debería de, de, de causar mayor furor. ¿eh? Otra cosa es que yo hubiera cogido y eh, hubiera, me, me hubiera puesto como un bellaco a insultar a hacer a sin motivo y extralimitándome. Me he limitado a decir lo que no me ha gustado. Él también puede hacer lo mismo. Evidentemente. Y uno lo tiene que aceptar. ¿eh? Eh, hay una canción mexicana que dice, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y es verdad. E incluso cuando te cae bien una persona, o bueno, te hace gracia y te gusta su programa, etcétera, etcétera, pues puede ser que... que a ver, como, como te lo explico, puede ser que en algún momento eh, pues, no te guste lo que haya dicho, o un planteamiento. Eh, ¿Has pensado, por ejemplo, que eres muy eh, del Barça y si fueras del Real Madrid? No sé si es del Barça o del Real Madrid, ahora mismo no me acuerdo ya. Si sí, es, es, es del Barça porque Messi, Messi es Dios. Y es verdad que Messi... Desde luego... Messi es mucho mejor que... Que Maradona... Bueno... Que Maradona... Pobre Maradona, ¿no? Pero es que... Messi... Se lo ha currado... Que... Y, y lo siento por ir hilando... en un ciudad a otro... Bueno, que... Eh, que vamos a dejarlo un poco... Ahí aparte... Vamos a dejarlo... Yo ya he dicho ya todo lo que tenía que decir... Así que... Amigos... Eh, nos vemos en el próximo capítulo de Toxic Game Channel, yo voy a jugar a estos dos juegos, en verdad este ya lo puedo jugar, estoy pensando de hecho en, en no abrirlo, porque es que, es que de verdad vuelvo a enseñarlo, que no es broma, vamos, que es que está precintado, señores el juego, el juego está precintado, lo veis? juego uh, está precintado, no, no está ni siquiera abierto por ninguna, le puedo quitar la, la la pegatina esta que le pusieron el game y es que, señores o sea, increíble, vamos bueno, amigos eh, os dejo y nos vemos en el, el Sonic también por supuesto, el, el Sonic este sí que lo me voy a poner a jugarlo ahí bien eh, amigos eh, que tengáis vuestro criterio propio que, ten, que os lo paséis muy bien con los videojuegos y nos vemos mañana en otro capítulo del Vengador Tóxico hasta la próxima ya sabéis el protocolo suscribiros a los que os haya gustado el canal el vídeo, etcétera, y por favor, darle like y comentar. nos vemos hasta la próxima. ¡Mama! ¡Mama Luigi!